Estaba re contento porque había llegado el 18 tiquitiquiti, cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos hijos de la Maldonao, y como andaba re feliz me puse a bailar cueca a lo choro tiquitiquiti y taca tacatacata teque nueve ta